¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos Soy Snow En los controles se encuentra Fanny Chan, que ya está por venir ¡Sí! <risa> Y tal como esto, estamos anunciando en las redes Estaremos jugando hoy día Green vs The World Pero antes de ello <risa> Vamos a corregir un pequeño problema que estamos teniendo Así que volvemos enseguida aló aló ahora sí estamos de vuelta estamos justamente volviendo con las transmisiones porque está dando un pequeño rendimiento a la capturada ¿no? pero ahora sí, ya acabamos. estamos. Vamos tiki -tac. Bueno, nuevamente, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos Soy Snowy y estaremos jugando hoy día Scott Pilgrim vs. The World The Game eh, Estaré jugando junto a Ponychan, que ahora ya se integra Holita, ya estoy aquí Sí y por supuesto, eh, esta es una re-revisión porque la otra vez tuvimos varios problemas con respecto al audio del juego y por lo tanto queremos verlo ser principalmente para que podamos subirlo sin tantos cortes. Paradójicamente tuve que cortarla antes de, pero pasan qué cosas en día? Siempre ocurren estos detallitos justamente para. Ponerle más misticismo a la cosa Claro que sí Bueno Estoy terminando de De Porque debido a que voy a jugar con la Fonny Estamos justamente viendo el espacio de, de la mesita Hay que extender el espacio de la mesita Pero ya está bueno. Cuéntame un poco ¿no? ¿De qué trata Scott Pilgrim Versus The World of Games? Scorpion vs The World The Game es el juego que se basa en la película que se basa en el cómic de las aventuras de Scorpion eh, Chiquillo eh, oriundo de Canadá un Lola 24 un lolo de 24 y eh, cu cuyas aventuras giran en torno al combate contra los 7 exes de su eh, novia Act Ram Act Clavos. actual Polola Sí. Justamente tiene que batallar a los siete malvados exes que le van a hacer la vida imposible. Porque, claro, si no está con ellos, no está con nadie. Entonces, sí. pasa qué cosas, los pololos tóxicos. <risa> Ex pololo en realidad. No sé si te gusta. Y por lo mismo, eh, tiene que superar cada una de las escenas. Obviamente, el cómic es hermoso y la película es bastante buena. <risa> Ahí tengo varias diferencias con respecto al material original. En su momento sí, hypeé, todo, todo lo que sea. Pero el juego es una belleza. Este juego salió alrededor del año 2010. Y en cuyo caso, eh, luego eh, en el 2014 fue retirado, fue creado por Ubisoft. Y solamente estuvo en formato digital. Ahí varios fanáticos pidieron que volviera el juego al catálogo digital. Y justamente, eh, celebrando los 10 años del lanzamiento del juego, en el 2020, es que eh, salió nuevamente Scott Pilgrim para las nuevas generaciones de consolas. Entre ellas, eh, Play 4, Play 5, Xbox One, eh, Xbox Series X, S, que nada, está disponible por el tema de, de cómo el de de de de Y el Nintendo Switch. Que es justamente donde hoy estaremos jugando. Sí, también en PC. Y... Eh, Hace poco, eh, Limited Running Games anunció que se encuentra disponible la versión física eh, que está siendo elaborada. Y para la gente que obviamente es muy fanático y desea tener el formato físico, pueden encargarlo. Creo que aún todavía está en, en modo pre-reserva. Es una vueltecita por la página y ahí puedan también conocer cuáles son las ediciones que quedan disponibles porque se entiende que en las versiones más coleccionistas ya debieron haberse agotado Si no son tantas unidades las que están disponibles Lamentablemente Sí. Para algunos quizás se fue un poco el chancho En los precios, pero bueno El, el precio del coleccionismo también sí, ¿Qué a, tan a, fanático a, eres o no? Sí, a, no, hay una edición que Absurdamente cara, más de 300 dólares y Pero incluye poleras, polerones Es como y literalmente un outfit Completo con temática de Scooby sí. Así que, igual Sí, igual, oye Beto Trip. Eh, saluditos, buenas cabros eh, ahí Buenardo, bienvenido al stream. Sí, muchas gracias por estarnos viendo Sí Vamos a jugar <risa> de Aquí vamos a Ah, sí, tengo que seleccionar. Hacemos seleccionar personajes Tienes las opciones que aparecen en pantalla sí. Y además esta es la edición eh, Complete Edition por ende, no solamente tenemos a los dentro de los personajes principales, sino que también se encuentran los personajes que en su momento fueron de Sí, se encuentra disponible Scott, Kim, eh, Stephen, eh, Ramona, Knife eh, Chow y Wallace. Voy a, escuchar, o sea, voy, a escuchar, voy a jugar con Ramona. Y yo voy a jugar con Scott. Oh, rayo. El botón. Estoy ah, en banquita. El de arriba. Eh, Tiene que presionar los dos. Los dos. Estamos jugando con los Joy-Con. Sí. Y para seleccionar. Tiene que presionar el botón... El de al lado. El derecho. Listo, ok. En Ramona, para quienes eh, siguieron en color el cómic o vieron la película, sabrán que Ramona por diversas situaciones cambia color de pelo. Sí. Así que tenemos los colores aleatorios muy bien definidos. Como, bueno, en su momento yo tenía el pelo azul, ahora está verde Cosas del clima <risa> del tinte que ya no da Somos azulitos ¿no? Sí, bien Y, eh, la vez anterior llegamos hasta la escena 4 Pero, eh, debido a que tuvimos estamos rehaciendo el streaming Vamos a volver desde el inicio Vamos a hacerlo un poquito más rápido Intentaré no manquear tanto No es difícil Aparte que también se van desbloqueando técnicas, así que se puede aprovechar bien ahí a tu personaje y hacer combos más interesantes. Claro. Para los que no recuerden, eh, Scott Pigrim es un biden em up de Tomo y Lomo. Es decir, eh, justamente tiene que ir enfrentándose contra los enemigos que van saliendo en la pantalla. Y eh, la gracia es que también es un beaten up RPG. Es decir, que a medida que va batallando y va eliminando los enemigos, eh, aparte de estar agarrando moneditas que le puede servir justamente para comprar ítems, eh, también van subiendo de nivel. Ahí pudieron revisar que el, eh, Scott en este momento lo tengo en nivel 10. Eh, si presionan pausa dentro del juego, pueden revisar los, las estadísticas. Dentro de los ítems que puedes ir seleccionando, también está la opción de ir sanando, ir mejorando experiencia a tu personaje. Y son bastante interesantes porque estos ítems, como bien decías, se eh, obtienen a través de tienditas. Y las tienditas son como bien tematizadas. Sí. Unas con comestibles, otras con discos eh, musicales, otras con librería y así sucesivamente. Claro. Y la gracia es que nuestros personajes, a medida que van subiendo de nivel, eh, tal como decía la Fuanis, van desbloqueando habilidades. Entonces, eh, es recomendable sí o sí dar, eh, darle oportunidad a subir a los personajes de nivel Porque obviamente ya cuando están en el nivel máximo están con todos los movimientos desbloqueados. Y como pueden ver los enemigos y también hay elementos dentro de la escena que tú puedes agarrar y tenerlo como un arma temporal, claro, entonces, los puede utilizar un buen rato, pero también estos como que tienen su uso de vencimiento, o sea, claro, bien, no. duran una cierta cantidad de ataques, exacto, después ahí se pueden ir eh, botando pero además de eso si te golpean el enemigo también ahí se quebró, por ejemplo estaba utilizando un bat y se quebró, entonces ahí claro. se entiende, el enemigo también puede utilizarlo, puedo Agarrar a un enemigo y pegarle a otro, o sea, es bastante dinámico en ese sentido. Y guiños hay por montones. Sí, guiños, referencia de videojuego, referencia obviamente al material de Scott Pilgrim. Y también de otros títulos, ¿ah? ¿eh? Sí. Son, son los guiños, guiños. Que recuerden que, sí, para la gente que no ha leído Scott Pilgrim, eh, aparte de ser un cómic, que justamente explica las la aventuras de Scott, quien... Para conquistar a Ramona y tenerla definitivamente tiene que eh, eliminar a los siete malvados exes. Mientras obviamente vive eh, su adolescencia adulta. <risa> eh, también el mismo cómic hace muchas referencias a al universo eh, de los fanáticos. Es decir, videojuegos, cine, televisión, libros. Así que es como el, el libro referente de, de material eh, ñoño Sí Jig podemos decir sí. también Autorreferente Autorreferente <risa> <risa> Ahí avísanos cómo estaba saliendo la transmisión Por ahora el tema del audio es lo que me tiene más preocupado Creo que por el momento no nos ha fallado no, por ahora no tenemos ningún problema En caso de que se escuchen nuestras voces bajitas, aprovechen de dejar en los comentarios Como también, si se escucha muy fuerte el juego, también avísenos para poder irlo bajarlo un poquito y nos escuchen más Sí, no... creo que el volumen del juego está suficientemente controlado Y enemigos tenemos de todo un poco, así que... no solamente son... humanos También hay perritos Claro. Y criaturas bastante peculiares que encontraremos en los próximos niveles. Eh. Oye, Beto Trip nos cuenta que se escucha bien. Muchas oh, gracias bacán. por el feedback. Sí. Y además la música está interesante. Le recuerda al foco, al foco cerda. Sí, muy Chiptune eh. Sí, muy Chiptune Bueno, la música está creada por la banda Anamanaguchi. Que justamente ah. fueron los primeros discos que lanzaron. Y que lo llevó al estrellato a nivel mundial. Claro, porque sí. antes era como una banda que es Rock Chipton, muy, muy independiente, muy del sí. círculo underground Y que obviamente por estar dentro del círculo fue invitado al desarrollo del título Junto obviamente al al, al dibujante original del, del cómic, eh, Brian Leo Marley uh -huh. Y eh, los personajes eh, fueron creados por por Paul Robertson que justamente se dedica a hacer varios videitos y es un artista pixelar bastante completo pueden ver muchos de sus trabajos es un referente en cuanto a al material que ha ido generando moneditas los chanchitos celestiales con moneditas claro justamente el. Esta es una escena bonus. Sí, es una escena bonus y que también es material del cómic. Que Ojo, cruza las puertitas. Si se dan cuenta, hay como glitch. Sí. Así que es muy referente a.. Bueno, pifios de videojuegos también. Sí, porque obviamente estás cruzando eh, una parte que no estaba contemplada dentro del mismo universo. Maletín con dinero, maletín con dinero. Lástima que no se pueda utilizar para canjear. Sino que solo como un arma más. Pero igual, maletín con dinero. Oh, no, ese maletín con dinero. No suena igual que el perro guatón. Oh, ese perro guatón. Oh, cielos! Es ese perro guatón. Pero igual, el maletín con dinero. El dinero. Homero, el dinero. Bueno, y aquí justamente... ¿Puedo entrar eh, con el enemigo? No. no. ¡Ah, qué mal! A ver, espera, entra. Lo intento. Y ¡Oh, vaya! De ahí justamente está el tema de que eh, entramos a las tenditas. Ya, sí, se escucha bien y no se pega. Eso es lo que por tendríamos... Ahí están, eh, justamente en esta escena se pueden encontrar eh, algunas de las tiendas que son... Eh, los lugares donde puedes comprar los ítems El conito también tiene cara Sí Tiene carita feliz sí. Y que con las monedas que vas juntando Puedes ir comprando Aparte de comida que te puede servir Para recuperarte o para tener bonificaciones temporales, eh, También puedes comprar objetos Que te mejoran tus estadísticas O vayas sanándote Por ejemplo Vamos a Al café Y aquí puedo comprar justamente Un té Un café Un expreso un chocolate a la taza eh, Un latte con hielo La Fonny ¿Qué puede comprar ahora? Tengo 64 dólares con 10 centavos Me alcanza para Todo <risa> Es que estas son las primeras tiendas Entonces sí puedo Aprovecharlo Pero Uh -huh. Para el frío Y con, con respecto a las comidas Hay algunas vale, que vale. puedes pedir para llevar Sí Que justamente eh, Cuando eh, te quedas con cero puntos de, de salud Que están marcados arriba PS eh, Se recupera Y utiliza el objeto inmediatamente No Y por ahora si Se dan cuenta también están Saliendo como tiendas bastante normales Con productos bastante normales Pero después van a aparecer cosas bien ¿eh? Uh, ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante Yo ya me compré mi cafecito no, no quiero nada más, joven Muchas gracias, adiós Entonces, metan a aquí voy a comprarme También Me voy a comprar un y... sí. <risa> <risa> yeah. Ah, ya, habla... siguiendo sí. hablando de, de la música eh, Los chicos sí, hace un perfecto. par de capítulos Atrás en Endo pudieron justamente Hacer una especial de... De Ana Managuchi. Sí, tiene de que decir Ana manohana manohana Manana Sí. Claro, muy a la pasada. No, pero... Porque tocaron... ahí ese día tuvimos varias noticias que estuvimos comentando. Sí. Pero aún así pudieron hablar de Scott Pilgrim. Sí. Ah, verdad. Este es un personaje que no hay que pegar. Este es un, per un NPC... ¿Hay que entrar acá? Este es en... El la taquera sí taquitos taquera. Sí. taquitos pizza taquitos pero como ya estamos con comida ya voy ya voy vamos al 7 Eleven sí, sí. ¿Qué es interesante? sumito de uva oh, ahí puedes comprarte quiero comprar un una chocolatina no no de vida energética sí por ahí no no porque ya tienes un picoteo no ah. lo has utilizado bueno. pero puedes consumirlo ahí mismo ahí presiona okay. A. y presiona eh. el de abajo y, hago y eso. me lo comí al instante sí. por eso brillo brillo nada más joven muchas gracias adiós Wash. ay como se dieron cuenta hay elementos dentro de la misma escenografía que son para destruir y te daño okay. Sí, hay algunos que te salen cosas interesantes, moneditas, principalmente. Ah, vaya, verdad, estoy en energética. Claro, en modo energético. Estaba bellosita uh -huh. y más rapidito atacando. Eh, si haces un combo eh, a los enemigos, eh, puedes, eh, obviamente, incrementarlo de forma casi infinita, presionando los botones rápidamente. Oh, me hicieron un montoncito, No. Mala onda ya, mala onda Ahí estoy también en el modo hiper. Los malandras Hay una manadita ahí Sí, ¿entramos a las tiendas? Sí, en la de música Bueno Entregan. con el A Ah, Sí, jaja <risa> Ok ¿Y estos temas aparecen en la película? Son nombres de las bandas que están en... en, en el cómic ah. Sí, te clash a Demon Head, Turnips, que es de Smashing Punkies Claro eh, Crash and the Boys, Vinifred Halley Y Cupec. Ajá, interesante Sí, y con eso, con estos ítems, te mejoras las estéticas Que aparte también se van mejorando a medida que subes de nivel Sí entonces al final, después de haber llegado a nivel máximo, la única forma de seguir aumentando las estadísticas es a través de las compras. Yes, yes, yes. Yo, por ejemplo, gané punto de experiencia y aumenté mis puntos de fuerza. Y... Sí, esa misma quería comprar Ese este también obtiene punto de experiencia y sí. fuerza. Eso, necesito pero... fuerza porque no, no tengo tan nivelado mi personaje. Pero ahora tengo para comprar, así que se aprovecha. Y nada más porque ya estamos en la pobreza. Sí. <risa> me quiero ir, me quiero ir. Ay, sí. Oh, aprendiste movimiento nuevo. Sí. Ahí justamente hago bien. Una sentada. Y lo mando muy lejos. Sí, hay que tener cuidado porque pasan bastante seguido buses aquí con los malandras. Los malulos. Aguático el tráfico. Sí. Ay, me ataca con una botella. No, y está con el basurero. <risa> <risa> oh no. Ay, se subió arriba de la. Mira, mira. Esa interacción no me conoce. <risa> Aquí nos vamos por arriba. Mira, ahí hay un, un, un guiño de mushroom. Sí, en un manquito. ¿Y el conito feliz? Conito feliz. Oh, está arriba del conito. ¡Oh! <risa> Ah, pero me, voy, no me tengo por atrás. Tú me Tienes que soltarlo. Lo intentaré. Ahí sí. Listo. Y yeah. Diga que hay una tendida secreta. Eso también te iba a consultar. Si bien pudimos ver eh, varias tiendas al paso, ¿hay algunas que están ocultas? Sí. ¿Te acuerdas de todas? De algunas, no de todas. Oye, pero ay, aquí ay. los presos son exorbitantes, aquí sí, la pobreza aquí, es... Aquí un poquito caro, sí. Ñe. Así que lo dejamos. El ataque con la botella es muy efectivo. <risa> tuve una caída dramática ahí y ahí justamente pueden ver que en estando hiper puedo hacer un combo para estar derrotando al enemigo y lo puedo hacer mientras dure el efecto y aquí vamos acercando al ...al final de la escena, donde nos vamos a enfrentar al primer jefe, o también el primer ex de Ramona. Pero antes de eso tenemos que pasar por el, por el portal. Y moneditas, moneditas por aquí. Aquí una obvia referencia a un juego de un plomero. De velocidad! y mi manqués me supera! La velocidad también se puede ir subiendo porque es un atributo, así que... Sí. Tengo que ver en las tienditas y si sí, el Kishin me acompaña. Sí. Aquí voy a subirle un poquito el volumen porque... La música de los jefes es muy buena. Así que aprovechemos de disfrutar el OST mientras peleamos. Ah bueno, Wallace ahí arriba haciendo lo suyo, eh, como eh, corresponde eh. Obvio, yo atacando con un vaso <risa> Como corresponde en un carrete En un papo Ah, verdad que mientras está tirando las, las demonias malunas Sí, hay que irla derrotando Ahora que El juego se caracteriza por tener tres dificultades Y obviamente si que no estás acostumbrado a, al juego Te recomendamos jugar en el modo más fácil Porque así también puedes ir subiendo el nivel más rápido Y una vez que tengas los niveles necesarios O si te atreves, puedes jugar en el modo más fácil. Me costó llegar hacia ahí Ahí se va Hizo un jameja Jalando Ay hey, No, out. GG Fuiste bueno Matanga Oh Andaba viendo. Y pasamos la primera etapa uh -huh. yeah. <risa> Y no morí Aún <risa> <risa> Vamos Él la clasificado Super guay Y... Ramona quedó de mirón. Pucha, Todavía. No podía mejorar ese... El mirón de Sasquatch. Lo no podía mejorar. ¿no? Vamos por la segunda etapa. Donde nos enfrentamos al segundo ex. Ustedes no lo saben, pero mientras no habla, yo estoy comiendo mateo de un huesillo. Ay, oh, sí, qué <ríe> Ya. <ríe> que si no. ¡Ay! Los fotos. ¡Oh! oh. ¡Encandilan! Aquí señor vamos panito, a la comida señor, Para que, panito, que oh, puedas <risa> <risa> Para que puedas recargarlo Ya, sí A ver, ¿qué me conviene? ¿Las papitas fritas? <risa> Obvio Obvio. <risa> un un perrito caliente eh. uh. ¿Qué podría hacer? ¿Un búfalo? Te recomiendo el perrito caliente O si no, las papas fritas Ya, ahí voy. Por los dos Con eso te recuperas un poquito de vida y las papas. Y las papuras. Y ahí sí. Un poquito más. Bueno, mejor. Ya, para. No, nada más. Gracias, joven. Bye. Yo me voy a llevar el sándwich. Ah, te lo tomas instantáneo y pensé que ¿Sí? te lo podías llevar. No, hay algunos ítems que te puedes llevar y otros que no y ahí no. sale el director de la película sí, él Rise. es el director y... ahí y sale ese. como un cameo y aquí están las criaturas WTF que sí, les comentaba hay enemigos humanos perritos y también... Oye, ¿Adiós? subió de nivel Ramona eh, ya no se le miró nada oye sí lo intento Aquí atacando el corpóreo. Oh. Y ahí sale el hombre de verde que están está detrás de escena. Los malulos de los rayos mm. ¡Corte! ¡Corte! ¡Bien! Yeah. ¿Me auto usado bien? Pues sí. con algo? Entonces no lo podía agarrar. Ajá. Oh, cuidado. Oh, vaya. Hay que romperlo lo antes posible. ¿eh? Ahí sí, ya. Oh, y los paparazzi. Munición, munición para ti, pero ya, pues. ¡Auch! Allá voy, allá voy. <risa> La moneda. Oh. Oh. Seguimos. Ouch. Entre flashes y rayos láser. Oh, lo mandaste a volar, <risa> <Sí>. literal. <risa> Chao. Ah, está allá. Moneda. Cuidado sí, ah, okay, que. Okay. Está el foso. Divertido. Yeah. Darknet Farron también se da una vueltita y nos manda saluditos. ¿Cómo Bien, estás? Venido. ¡Ay, qué ¡Ay, voy! ¡Qué pega <ríe> <¿Qué ríe> leyendo <ríe> sorry! Ay, verdad. Aquí me hay que estar padeando porque se. Ah, <ríe> mi tema favorito dice. Ya <ríe> oh. ouch, ouch. pues no. y ahora sí. Aquí tenemos que pasar para arriba. Sí, con la orillita, con cuidado. Sí, la llave que está ahí. ¿Está? Ah, ah, ah, ah. <risa> ya vamos corriendo nomás. Hay que enfrentarse a los muchos por ahí de Oh. Sí, si sí, los niños se enojan acá. ¡Cállate, cállate! Oh, no alcanzamos a tirarlo. Ahí sí. Ahí sentado te ves bonito sería <risa> bacán su cover, dice darkness hoy hoy sí no he escuchado material hay algunos covers que están actualmente que no, no son muchos los artistas que han subido oh. esperamos que con el hecho de que oh. se lanzó el juego nuevamente salgan más covers claro, pues hay muchos que no pudieron jugarlo o desconocían de el si sí Yeah. Buena tarde. Oh, verdad que cuando está rojito se ah bueno gracias, gracias, el cabezazo sí. de un Oh moneda, Oh, Moneda, moneda, moneda moneda, moneda moneda Por ahí hay que romperlo Ay, pero es que me encendió Ah Ya <risa> <risa> casi <risa> Uf farol Farrón dice que le encanta ver los dinosaurios rojos Oye, sí, está en modo verse ahí les coba le coba ¡Action! Los dobles explosivos ¡Auch! Me electrocuto Oye, ya tenéis casi 100 dólares Todo un millonario Y una aquí Con la chaucha Con No sabía que esa roca también servía como, como elemento de ataque. Sí. Y los hombres de ver... <risa> los patrulleros. Sí. Bueno, nosotros nos recuerdan a los patrulleros re relacionando a los Power Rangers de la primera generación. Sí, que se movían <risa> bien. <así. risa> Ay, si sí podía agarrarlo, esa era mi duda. Y a romperse el auto, <risa> ya. Oh. Oh. pero ¿cómo? me auto autosaboteé otra vez ya. Ay, que me tiran flash, que pesado. Inmalando a este. <risa> no. Y llegamos oh. a 5 sí, Mira, se toma un puñito. Estamos contra Lucas y segundo oh. ex novio de Ramona Y que obviamente le, le gusta los deportes extremos por ser un Extremo. héroe de acción Ay no me saque foto joven Que no me arregle Ush. Oh no. Ah. Oh. ah. Ayuda, he muerto. No. Oh, no. Oh, no ah, ¡Lo <ríe> casé. Uy. Mucho flash, mucho flash, mucha patineta. Está ahí justamente, dice Farron, Lucas Lee, Chris Evans, sí, justamente eh, Oye, la, la película se caracteriza porque justamente la, las personas que interpretaron muchos de los papeles, eh, luego se volvieron eh, actores de diversas películas de superhéroes, muchas de ellas del universo de Marvel. Oye, sí. Y lo hubiera imaginado. Sí siento que como si hubiese agarrado eh, diamantes en bruto claro. que Esta película sirvió para ver que ellos sí podían hacer de héroes Bueno, en este caso era enemigo, pero... <ríe> la contraparte, se entiende Sí, se puede decir que justamente... Eh, esta película centró el foco en muchos de los talentos Que, que existían Y que ahora los podemos disfrutar en varias películas yep. Y seguimos disfrutando también. Así, suminata, ¡Qué Toma! ¡Maldito! ¡Moneda, moneda, moneda, moneda! no Y justamente ahí fallece por intentar hacer un truco. La super patineta 3000. ¡Yeah! Ya, yeah, pues, wey. Eso. <risa> Yo me he hecho tanto aprovecho estos tiempos muertos para seguir comiendo mote con huesillo. Oh no, no, no. ¿Qué están. con qué líquido están capeando el calor? Es, me refiero a capear con. refrescarse, para quienes no, no conocen nuestras helgas chilensis. Sí, hoy día hizo mucha calor aquí en Santiago. Sí. Hoy eh, tuvimos que salir a. A, a, comprar, farmear. a farmear. Hicimos farmeos de verduritas y frutitas. Sí. Nosotros estamos aquí con, con agüitas y con morte con Ferrot dice que está con café helado. Ay, oh, guay. Ay, qué rico. No le hemos hecho café helado. No. Gracias no. por sí, la idea. Sí. <ríe> y provecho. Sí, mucho provecho. Hoy oh, justamente salió aquí alguien misterioso. Oye, sí. Que es el padre de Knives Chow. Mr. Chao. Edad desconocida. <risa> oh, este tema es grandioso. Es muy bueno. Son muy buenos los temas de Ana Maracuicha. Los videos también son entretenidos. Sí. Hey, justamente mejor dice que es fácil hacerlo. Café lado sí. Sí, sí, sí. No si sí lo hemos probado, pero es que no lo hemos hecho. Entonces. Oh. Changos, no había dado cuenta que. Eh, ¿Lo la hiciste? Ha sí. Tengo que esperar. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo te? No, yo tengo que esperar porque aquí, oh, oh, oh, lamentablemente, oh, oh. si pierdes la vida. Eh, se considera que fracasaste en la misión. Oh, changos, ¿debo sobrevivir? Sí. Oh no, soy tan manca. Ah. Oh no me pegues. ¿Debo ir de ahí? Oh no, no hay. <ríe> ¿soy muy manca, ¿no? Ush. ush. Todos muy manquitos, no puede ser. Ya, eh. Fuimos. Sí, de ahí desapareció. ¿Pero aparece nuevamente? Sí, se aparece. ¡Ay, qué bueno! Cada cierto tiempo va apareciendo. Ay, hay que estar atento entonces claro. al, al mapa. Obviamente eso indica que también hay que subir un poquito más los personajes. Sí. Y desenredar los dedos que están muy mal. Sí, están muy enredados. Dante Farro dice que lo hace con el helado de vainilla. Sí, nosotros también lo hacemos con el helado de vainilla, el café helado. ¿Sabes que nos ha costado meses encontrar un helado de vainilla? Que no nos auspicia, pero lo mencionaremos igual. Es estamos buscando la Sí, que ellos, ven, ellos venden un helado de vainilla muy bueno. Y, y el <ríe> claro, el pot de tres litros es sensacional. Sí, entonces a nosotros nos gusta combinar ese, ese heladito con... con el. Sí, que justamente el vainilla no se siente tan artificial. Mm, no, el, el de... Para hacer de, de cadena, así masivo, es sumamente... Pues bueno, es según nuestro malar, yo sé que los gustos también varían. Sí, porque el de Sauri es un obviamente los artesanales están por sobre el todo esos más, <ríe> más caros o sea si sí compras ahí el artesanal eh. la otra es eh, Hay hacerlo este, la, la, este. <ríe> sí, justamente te puedes hacer tú el hago si ahí también estuvimos semanas anteriores preparando en, en casa desafiábamos nivel sí somos adultos responsables y aprendimos <risa> He, a hacer el hemos llegado a un nivel de adultez tacaño de decir, sabéis qué mejor comprar. Eh, está muy hacerlo. helado, o sea está muy helado está muy caro comprarlo, hagámoslo mejor. Así que sí. sí. Y nos hemos llevado sorpresa. Ah, hicimos helado de marcha, de té de. Matcha, de, de. Eh, también hicimos con en squeak de frutilla. Oye sí. Ya. Entonces estamos como haciendo experimentos locos, pero no sí. resulta, así que hicimos helado de conejo de frutilla. Sí. Un clásico de los 90s. Oh, yes, sí. También tenemos el vainilla. De... Bueno, es que se lo ocupamos sí. para hacernos café. café con vainilla en las mm. Con ese Ese vainilla. Esa Así que ahí damos los datitos si quieren intentar Adelante y de ahí nos cuentan qué tal les parece. La receta de la noche. <risa> <risa> ¡Ay! Me lo tiró. Oh, mala onda. Oh. Ay, me tira puras cosas. Toma, toma. Oh, Ay, se quieren tirar la, la, ¿cómo se llama la? Escoba, escobilla, esas cobijines, escobajín. ¿Escobidupa? Tru-ta-ta-ta-ta. Ay, él solamente se queja y no se para. Sí, sí, puede ah, ser. Okay, por, por mientras me golpean. Oh. Oh. oh. Hola. <risa> Dice que le recuerda al año, año party. <risa> <risa> Oye sí, nosotros pudimos acudir a las primeras, lamentablemente nos perdimos la tercera por temas de mudanza. Sí, después tuvo el añoño party virtual. Pero, pero hemos estado casi todas, y sí. Los match, los tu match, los terribles tan terrible, terribles. Sí. ¿no? Okay. Pero sin violencia. ¡Ja, Ay, ja! Ahí, espera. <risa> no, pero igual no son hardcore, ¿ah? ¿eh? No, son terrible telas. Son, son torbellinos. Sí. La esencia. Mm. ¡Ay, qué pata! ¡Para, para, pa para, Ya, listo. Entramos ya, tiendita. Acá. ¡Uy! ¡Mirad! Yo voy a comprar... Ah, estos son... Eh... De... Yeah. Ya. Agua con gas, para llevar. Ah, pará. Uh -huh, uh -huh. Muñequera, gorra moderna. Nice. Camiseta de concierto, sí, porque se viene... Y la, El tercer ex. Ya, yo la camiseta. El Tercerix. Y ahí he subido un poco me más. Y la muñequera. ¿Con cuál? La muñequera tiene defensa 2, tenacidad 3 Ay, uh -huh. Bastante buena por ser el ¿Qué necesito? ¿Fuerza o defensa? ¿O rapidez? Todo Todo <risa> Uy. La camiseta del concierto es de... el recuerdo mínimo que hay que tener <risa> si es que se va a un concierto Ya, vamos por esa Me duele <risa> uh, Gorrita <bueno>. ñoño party <risa> Oh, gorrita ñoño party, ya, vamos por el gorrito ¿Me alcanza? Sí, pero voy a caer en la pobreza. Listo, tenemos todo el merchandising del, yeah, del listo. concierto. <ríe> y el agüita con gas. Ah, el agüita con gas y sí, O oh, no. las papás. No, muchas papitas, vamos a tomar yeah. una agüita. Es eh, que debe ser sanito. ¿Para llevar? Sí. sí. Ya, yeah. yeah. yeah. nada más, joven. Muchas gracias por su tiempo. Uy. Eh, vamos, eh como ya. puro. Sí, yeah. no, sí, caché. Si me <ríe> estoy apurando, ya. Chao. ¿Otra vez? La costumbre. <ríe> De un sopedón, el agua Ya yeah. Oh ¿Tú me de depender? Eh, tengo la palita La palita de palo Que pega palo Oh no, lo han pegado ¡Ay, sonido malo! ¡Toma! Toma. Toma. Oh. ¡No puede ser! ¡La manqués me domina! ¡No puedo ser! ¡Debo ir contra la manqués. ¡La moneda! ¡La moneda, moneda! moneda! ¡Hay que agarrar todas las monedas! ¡Ahí llegan! ¡Oh! ¡Ya me llega más gente! ¡Ay! Ay. ¡Ahí voy! Sigo sufriendo, sigo sufriendo. Y nosotros. Vamos a entrenarse el montoncito. Uesh, volé. ¡Hola! Estoy bélica, estoy venida Ah, ¡Calá! Sí. Ah, ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El combo, el combo, combo, combo, combo, combo. ¡Vamos, vamos! <risa> ¡Ah! ¡Sufro! ¡Oh! No. oh hoy costó, costó Hoy, cobardes, huyen Sí, se arrancaron oh, ya, ya. <risa> <risa> Mucha fuerza Sí, porque... mucha, nunca sale Y si sale, hay que aprovechar Ay, pero qué mala onda Oh, monedas, monedas las bonetitas las no Ahí. Ouch. no para de para de para de para de para de para de para de para de Viste por ahí, se fue. Voy a pegar, ahí está. Otra tres veces ahorita. Maldito. Hum. Gruño, <risa> gruño. Al montoncito va a ser el moch. Oh. Pero ese es el moch chino, el piramidal. <risa> ¡Es odio! ¡Auch! ¡Oh! Están tan bélico! ¡Sí! ¡Bien! Yeah. Oh, ¡Oh! ¡Centavos! ¡Centavos! ¡Está escondido! ¿Cómo te atreves? ¡Toma tú! ¡Pum! ¡Malo, malo! ¡Pum, pum! malo malo pum ¡Una dita! No puedes. ser yeah, ¡Justo subió de nivel! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Ay! ¡Que me tira cosas! ¡No! ¡De oh ¡Justo! ¡Oh! ¡Oh! <risa> la manqués, la manqués. ¡Oh! ¡La ¡Ah! ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! No! fantasmita! Oh, oh, oh, eh. <ríe> <ríe> oh, eterno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No estoy golpeando a nadie, ahí sí. Boneda. Un guardia menos que el otro guardia ¿Qué? ¿Lloró? ¿Y yo sí. ah. yeah. Y ahora se viene Justin <ríe> Al escenario Oh no, pero no es Justin ¿Quién es? <ríe> Oye, salvador, decía Ferrón. <risa> y ahí los celos, ya No, dame agüita, me estoy deshidratando, estoy oh. muriciendo acá Ya Yo me sirvo, yo me Ya, ok <risa> Mientras descanso la manita Al, al ref... <risa> <risa> al seco, al seco, ¿te sirvo? Vale Sí, por favor Antes de continuar nos vamos a refrescar porque justamente se viene la ¿Qué? batalla contra hay que descansar el, el dedito <ríe> Está muriendo mi mano. Contra ya. la banda clash ah, Oh, que... me sonaron los huesitos. <ríe> ya. Ah, listo. Estamos. Estamos listos. Sí, estamos. Ay, verdad que hay es que subir. Y el indiferente. El me. El me. <ríe> <ríe> Toma, maldita, maldita, tú mala, pum. Me gusta que por lo menos se preocuparon de hacer un tema por cada uno de los jefes Sí. Maldita, maldita, maldita, maldita Toma, toma, tú, toma, toma, toma, mala, mala, tú, mala Se iban peleando nomás Eso, está yendo pa' intercambio Está en el Un poquito más allá No, tampoco Ahí Yeah. Oh. Listo. Marditas. más, Oh, drama. La desdilla del amor. Oh. oh. Y ahora nos enfrentamos contra Mickey Mouse que está ahí. <ríe> oh. Nos manda a volar lejos. Very, very lejos. Oh, gracias. Todo el poder oh. véanos. Oh, te agradezco. <risa> ¡Ah! ir rápido! ¡No, no vayan lentito. <risa> El poder de las verduras Sí. ¡Batalla de guitarras! Jajajaja Obvio Cual Guitar -gir? ¡Oh no! ¡Push! afuera, nomás! Oh. Y ahora sí nos estamos contra el To- Ingra. Y te ataco con una estrellita Ahora se activa todo su poder. Oh no, pegar. ouch. Ahí viene, se viene, se viene, se viene el puerto. ¡Oh! Noo, ¿cómo estábamos ya final? Está. Ay, qué bueno. Y ahí la policía pega y llega para quitarle los poderes. Sí, un poco, sí, un poco. Toma, un ladrillo. Muere, muere, muere, muere, muere, muere. ¡Pium, pium, Hoy, igual, eh, la actualización que salió con la edición definitiva, la edición uh -huh. completa, eh, sale que justamente eh, nerfearon a, un poquito a, a Todd. ¿Por qué? ¡Auch! Porque <risa> cuando hace el poder el, bueno, el Vega, ¿no? Eh, también se van lanzando objetos. Y tenías que esquivarlos. Hmm. Haciendo el recuerdo con, con la versión de Smash Sí, con las versiones que salieron para justamente eh, Xbox 360 y PlayStation 3. Y ahora se viene segundo. Ahí Uy. justamente caían objetos, que se tiraban. Oh, bueno, las comparativas. Sí. De... Ouch, ouch, ouch. Oh, y ahí está de poquito el... Oh. El, el Pikachu. No le sale el. ¡Ay, ay, ay! oh te llegó todo un poquito! Ah, ahora sí. Y ahora hay que esperar el tercero. ¡Ay, ay, no! <risa> ah, no tan también. Pero ¿por qué? ¡Salame! ¡Toma! No! ¡Salame! Salame! <risa> <risa> ¡Salame! ¡Oh! Ahora te toca a ti. Ya voy, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Venga, venga, venga. ¡Yeee! Yeah. ¡Denatres! ¡Denatres! Uy! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay. No! Me llegó el Raichu. Ay, bueno ahí. ¡Oh, no hizo yo. Eso y sí, Ay, mi amor, Me gusta mucho el juego, pero eso no Se puso cambiar y me llegó. No, monocito, ah. segundo muy Ya, para Y el cuarto. Ay, ay. La vi. Oh, Montoncito me hice Montoncita anda, anda a pegarle, anda a pegarle Toma, toma, tú, tú. Le queda nada, le queda Pero nada ¡Vamos por un ladrillo! Estoy brillosita Tómate. Oh. Oh. Toma, Oh Toma Ya. En fin Oh, oh, oh <ríe> Ya explota y salen vegetales Y la vida Moneda, moneda, moneda, moneda, moneda... ¡Uy, no alcanzamos ¡Ah, oh, ¡No, alcanzamos! Quiero no. ¡Uy! quiero un oh. ¡Es la pobreza! Chaval. ¡Al fin subí a nivel! ¡Pucha, que cuesta! <risa> ¡Qué terrible! ¡La manqués me ataca! ¡Super guay! ¡No <risa> sigo de virones! <risa> ¡Pucha! ¡Y que yo creo que le pego a los monos! ¡No! <risa> ¡No es suficiente! El jueguito ideal para San Valentín según Ubisoft. Lo estuvo promocionando bastante para justamente jugarlo en dichas fechas. Sí. Ya. Ahora sí, vamos al. a donde nos habíamos quedado en la transmisión anterior. Sí. Es que la transmisión anterior nunca fue. No, Recuerdo, nunca existió. Nunca fue. <risa> no, no toca el tiro con ella. Chua. No. Ah, me usted? ¿Sendo Spoiler? Oye, el día que lanzaron el título de Scott versus vs. The World, eh, Ubisoft hizo un streaming dedicado al juego. Pero dedicado. Dedicado, y en donde, aparte de hacer la entrevista a Brian Lee o Marley, eh, con respecto al título... puede decir, el mangaka. <risa> ¿Sí se puede decir que el mangaka, se sí. sí, es el, el artista del, del cómic, de... eh, y que obviamente explicó un poquito detrás de la, de la historia del juego. Eh, también hubo presentación de Ana Managuchi con justamente todos los temas. Sí, fue hermoso. Sí. O sea, al estilo de, de pandemia, obviamente. Sí. Se entiende que. Claro. Presentación, presentación de en COVID, pero... Pero igual. Pero igual. ¿Tocaron todos los temas? Sí. Hoy Darlene Farlún se va a ir a, a comer. Así ah, que, adelante, lo sí. he dicho y gracias. Muchas a todos. gracias por darte una vueltita sí. en el streaming, se agradece un montón. Oh, dale, venga conmigo, más. Ya. <risa> <risa> Haciendo la limpieza. Y. Yeah. bate! ¡Bate, vate, vate, vate, vate, vate. Ay, hey. oh, no. Acá. Así es. Vidas de regalo. <risa> <risa> ya, hoy sí. Uy. Dale, dale, dale. dale. Pero es que tú estoy... Estoy arribita del asiento, sigue <tose> Ahí yeah. Toma, maldito, toma, maldito ¿Cómo te atreves? ¡Jum, jum, palazo, para ti! uneditos unaditos. uneditos ¡Un un ¡Auch! Oh. ¡Auch! Oh, sure. pero, ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Todo? Palito, listo. ¡Ay! ¡Pero boita! ¡Está pesado! ¡Ay! Palito, palito ¡Oh! ¡El maletín con dinero! Me recuerda mucho a... esta ¡De nuevo! ¡Sí! Busca mocha, busca mocha Es cierto que me puedo ay ¿eh? oh, No me acordaba de eso. Ya no hay que hacer tan tan tan Ay, este que es un bate de metal. Sí. ¿Cómo no? Pero, pero no me lo tienes a mí Lo siento. Oh. Y se cayó. Ya ahí estamos. Nació muerto. El mate Ay, pero yo no quería ese. vamos a salir. No. Lo siento. Eh, ¡No me dije. maltrate! ¡Oh! Me castigo Ya <risa> yeah. Ya como castigo yo me llevo el bate ¡Bueno! ¡Ah! Me olvidé que no tengo maltratado ¡Au! ¡Au! ¡Lo siento! <risa> ¡Hola! ¿No están? No. <risa> ¡Salame! ¡Salame por favor! <risa> ¡Salame! Ya, listo! <risa> Se me muetan Ah, tengo la guila Pero no el centro tirar Igual como tiras el ítem Ahí Pero es que la chonta a ti, no la chunta <ríe> Estás bienvenido Oh Oh no ay, ay, ay, ay. Sí. Muchas gracias De nada, ah, oh. uh, <ríe> Estoy ya feo Ah, pero tú no. Ahí sí. yeah, se cayó. Bien, se cayó. No, maldición, las monedas caen abajo. Gracias. Pero quería que me cayera. No, abajo, no. Uh. Pero no se caiga por las monedas. Es que las Más líquido, más líquido Muy extremo Y este tema también es muy bueno Sushi... Sushi Box parece que sea Sushi Mir. Obvio, el carajo que acá El instrumental es muy este este. Se ¿sí? sí. sí, disfrutan mucho el sí. con este. Seteo. A ver, que con este fue que promocionaron el juego, por primera vez. ¿Sí? Oh. ¿No, sí, ¿Soy yo? Sí. <risa> no estaba oh, pollito pues, a la praza. Me oh. quemo. Ay. <risa> oh, salame. Oh, salame. Salame, salame, salame. Me voy a dar mi tiempo para llegar. Sí, maldito. <risa> No, porque la cena es simple. Tío? Oh, pero boté la espalda. Ya. ¡Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pero cómo? Le pego a la planta y me daño yo. <risa> ya, porque quiero agarrar la palitas No, oh, ya. Pero acá hay otra. Bueno, allá va. Pero Scott para de subir niveles. Tranquilízate. Vuelo a muerte y con cuchillos? Oh. ¿Dijiste vuelo a muerte y con cuchillos? Oh. Ya. No se dañe, hay un tope. Es que entre hablar y el karaoke instrumental... ¡Jeje! <ríe> Ahora mm. sí. ¡Ouch! ¡Oh! Ah, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Ah, bueno, químese, químese. <risa> Vamos, eso, tienes ahí nomás. Químese, químese. Yo aplico aquí. Como oh, mirar. Oh no, justo. <risa> Le quitamos mucho, se enojó. ¿No podemos agarrar el pollito? Sí, sí, sí puede. Uy, pero es que es como muy al rato. Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! si me da miedo, ¿qué hago? Estoy arriba del pollo, no. Este es pollo. ¡Eh! Ataca con el Voy a para un pollo. Oye, venar para atacar con pollo, A los atrás. Claro. no, emprendimiento. Bonera, bonera, bonera, bonera, bonera, bonera. Bonera, Eso, rebota nomás, rebota nomás ¡Ah! Ah. Hay gente que se quema Ayuda, monedas, pero ayuda ¡Oh! Oh. <ríe> Me muevo, me muevo Me muevo Justito Hay ah, gente oh. que se incendia Ay, que me duele en la va muerte con cuchillos, oh. Oh. No la gente kamikaze, Able aplicamos, Ahí. la silla no se incendia, no tiene combustión ¿Oteníamos algo? No Creo que monedas Oh Oh, ay, ay, ay. oh no ay. Tuve que alejar a gatitos Que venían también a atacar acá Sí, están todos atacando. <ríe> que están en, en la hora de hiperventilación. Donde obviamente las tienen deben estar al medio de todo el streaming y posiblemente están en la barra. Y a poco para llegar a la mitad ¿Cuántas es en esa zona todo esto? Me respira como... ouch Ok. Hey. Yeah. ok, no veo ir a... a los ¡Ah! Oh. <ríe> ¡Go! <ríe> <ríe> Tendríamos que estar tirando ya. Aceptando el Uy, ahí está Tiendita, tiendita, tiendita Yeah Uy, se necesita Oh, un tépora de verduras Estamos pensando El vento es, Yeah, ahí yeah, se recorre ¿Con ese? ¿Y ¿Con el cuál? Ramen. El kuchiyaki. Kuchiyaki. Mira, Ya Ninguno de estos parece que lo puedo llevar de piloteo si los tempuras se pueden llevar ¿Me pregunto? Ajá uh -huh. no. Ah, se come, se come ya. Oh vaya, bueno No, nada más, casi el joven. Ahora sí, estamos listos No, ya no <risa> No dura nada ¿verdad? Oh, se hicieron hoyitos sí, Hay que tener cuidado con esos hoyitos Porque te cae así, difícil. Bolones oh. ¿Qué hay acá? La puerta interdimensional Uish. Oh, escena bonus Bienvenida sí. Pégale a los yachos Pégale a los yachos Y lo bueno es que Esta escena de antes bonus No es contenta no, no, no. Es que hay otras cosas que son destruibles con tiempo. Sí. Rico, que siento. ¡Oh! ¡Echacha, voladores! ¡Ay! ¡Ay, que no le echó ¡Oh! ¡Tan cortas las escenas, como no! Yeah. Ah, están viendo que tan guay son. Por eso, como sí. es que me llaman. Estos son muy guay. Oh, un fire. Sí. si era probable me quedas ah pero tengo dos tienes si sí, tienes el bambú y tienes el ah no no es que tenía una gola a eso me refería ah. el bambú bambú bambú bambú, bambú. <risas> Ahí. eso ya Arde mamu. Shum, shum. Arde papu. ¡Susparece! ¡Oh! ah, oh, ¡Qué malete! Oye, ¿qué onda? ¡Oh, el nabo! El nabo con cara. Carita feliz también. Sí. Yey. Yeah. Oye, para de subir niveles. Para <risa> Paraguilla ya, para <Parabella. risa> No es mi culpa que sea tan guay, súper guay. Y <risa> yo mira. <risa> estrellita, estrellita. Y aquí ya llegamos. Ay. Oh no, bote el alma. <risa> oh, Uy, Hoy oh, no me he acordado esto. Se... Ay. Oh,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 Y ahora sí. Oh no. En el patio Rabona. El gatito. El gatito. El best enemigo. ¿Se puede agarrar? No. Oh. y ahora sí contra Roxanne edad desconocida. cuarta ex novia de... en edad desconocida juegan como que a una mujer no se le vea preguntar Uy ya, pues espero ay oh, y, y huye. No cuando le pegan pero es que yo no le pego al gatito yo le pego al sombrero ¡No! ¡Somoré en mi casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Rápido, <risa> no fue tan relevante en la vida de Ramona. No <risa> terminado tan rápido ese nivel. Moneda, gatito, ¡Moneda! es que era más difícil la escena que el jefe. No, yo había agarrado una espada de bambú. y corté la espada <risa> indefinido, indefinido. ¿Por qué? Indefinido. ¿Por qué? <risa> <¿Pero> por qué? <risa> ¡A oh, mala onda! No no me parece. y juego me tiene mala. Y una vez más, el amor ha superado a la adversidad. Pero la manches no pasa nada. Antes que nos apagues el PC, tu malvada gatita... Ah, es hasta el 7. Sí. Damos el 5, voy a jugar que Qué mal, ¿eh? bueno. Y ahora vamos contra los hermanos Corioto. Oh, <risa> oh ya aparecen. Debo atacar con un vaso. Vamos. Un pequeño secretito Tutito, sí, tiene el carito de tutito. Las monedas, las monedas, yeah. Yeah. y seguimos en la fiesta. pelota, pelota. <ríe> no puedo agarrar la pelota. No, Ay. pero se puede pegar Sí. Cha <ríe> Oh, piñata Piñata Mardito Había una piñata Oh, perga de gente Muchas pergas <ríe> Ah, no, no era gente, Era un bolón disco <ríe> Ah, no veo dónde estoy. Ahí estoy. <ríe> Me diciendo, al fondo. Hola. <ríe> yeah. Ya, ahora para el otro lado. No, no, no. Colón, Aquí. Ah, ya ves que se las bolas. Yo bueno, creo por aquí lo un si Buena, perdiste hockey Sí. ¡Subiste nivel! ¡Subiste ¡Uy! ¡Un sitio, no me pegue, hijo no me pegue. Sospechoso el chico de una máscara. Lo siento, gente. Tú no me sueltas. Ay, se quedó ahí. No hace nada. que hace? No hace nada. No, no vi la tela. Ah, impresionante. ¡Ey, tú! ¡Provazzerone! ¡Se una a la fiesta! ¡Moño! Estrellita, pum! Ah, pero fue derecho hacia mí, hacia la manquís. Sí. Eso, dale más, dale la más. ¡Vale! que suena con un efecto de que estuviera fuera. Sí. momento se escucha fuerte la lluvia. Oh, oh sí, no de Gideon. Puertita, oh. puertita, puertita. No lo sabía. ¿sabes? Oh. Tenemos té con hielo, sí. ponche tropical Que va a ambos Solo mío. Solomillo oh. Solomillo ¿Qué nada, solomillo? ¡Ay, pucha, muy rápido! <ríe> no vi nada ¿Qué daba? Voy a llevar el té con hielo Sí, para llevar Te recarga <ríe> <ríe> Ok Ay, ah, ya Uy, pucha 200 y tantos. Para, para, para, para Ahí dice, punto de salud más 200, punto de viaje más 200 punto de experiencia más 15, tenacidad más 3, fuerza más no sé cuánto Es bien completo Sí, quiero algo Un ponchito, pinta Para llegar Bueno, para llegar ¡Vish! ¿Cuánto salimos con él? ¿Ya? Buenísimo Ya, ya, nada no, más, ya me voy, ya, ya, ya, estoy curando, ya, ya, ya <risa> ¿Hay que subir? Sí, hay que subir. Ay, no. Hay que subir rápido. Ay, no. Sí. ¡Ah, oh, no! ay no! ¡Ah, oh. no! no! ay no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Ah, no! <risa> llegamos wow. a mucha que llegamos estamos vivos <risa> en este caso, Adrián, dice este es un juegazo Sí. si sí lo estamos disfrutando tremendo juego lo estamos eh, jugando eh, desde eh, el inicio sí. esperamos dar vuelta en este capítulo estamos cruzando deditos antes que no se nos acalanten los machos <risa> <risa> ah olvidaba que buen tema de jefe puñetazo wow. Hay que caen. pegarle a las manitos. Sí, pero cuando después que hayan pegado. Caigan? Cuando caigan. Cuando oh. Pero cae. Y ahora viene el ataque. El rayito. Ah no, los misiles. Hay que estar revisando por dónde caen. Y hay que estar corriendo. Oh. No corrí. Ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno, ahí, sí, bueno, eso bueno, estoy, bueno, en eso estoy. Yeah. <risa> Estamos estoy, vamos. Pero estoy, en rayo. Ay, ay, el rayo láser, me llegó ¡El rayo láser! Muy en estoy, en estoy, en llamas. Oh. ahí es buena, buena, buena, buena, buena, buena. Oh, se me fue la mano. iba <ríe> a pegar la mano ahí. No. Oh. Ay. <ríe> El rayo láser y la mano. ¡Uy! la mano se queda pegada? Sí. ¿Dónde? Mira, tenemos lista. Endereza la mano, endereza. Oh. La mano. Oh. se quedó Ya, ahí sí. Que soy muy chiquito. Ya. Sí. <risa> yeah. El 5.5. Sí. La guarida de los dragones. No me dan nada los moquesitos. Ay, sí, tan bonitos. Bien. No todos. <risa> no. Oh, bueno ¿Hagan cómo de cera? Sí. Oh. Oh, oh oh Ayuda, ayuda, salame Salvame, oh. salame Salame Oh, no cansé. No ah, Soy fantasmita, no Uy, todas las monedas están ahí abajo, maldición no sí. <risa> ¡Oh! El empujón Chari, maletero, todo ¿Yo? Ah, no, no sé qué había sido yo, oh, soy inocente Monedas ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡Qué, eh, justito, justo! <risa> explícame eso, por favor! Subo de nivel, ¿muero? Subo de nivel, ¿qué maravilla No, ah. yo subí de nivel Oh, no, ¿no fui yo? Oh, chango, ¿qué ha sido yo? Bro, bro, bro, bro uh -huh. <risa> Pero, pero, <risas> y la bueno. soltar, soltar enemigos, ¡Oh! soltar, <laughs> Acá en el que se escucha que estuvieron fuera de la fiesta. Oh sí, ouch, ouch, ouch, ya para, wey, para. Cuidado que se tan cuid. <risa> no, no, oh, no, por eso muero cada rato. Cuidado no, eh. no. Ah. Ahora. Ah. ah. ah. No. Eh. Monedita, monedita. Monedita. No, no. Pero ahora está abajo. ¿Por qué? Porque se cayó. El... Ah. El manco. Ya ahí. Maldito, maldito. ¡Oh! No, no. ¡Ah, las monedas! ¡Ah! Estoy congelado. Como que me glisseo. ¡Was! ¡Ja, <risa> buena! Justo la verdad, la forma. ¡Ay, ay, ay! ay oh ¡Qué ¡Como <risa> que, que yo! Ya, juguito. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! pero pam pam, pam. viene viene, ah, viene, bola! Ah, ¡Los bolones, los bolones! ouch ¡Pero no! ¡Oh! No José, malditos bolores soy un fantasma sumita. no me pasa nada. Ya, Ya, ahí puedes robarme la vida. ¿Cómo te la robó? Acércate. Espérate, ya por... Acércate. Acércate. Tengo miedo. Secreto. Ya, presiona ahí. ¡Ay! ¡Te robo vida! Sí. Pero aquí hay enemigos. Sí, y a la Todavía me quedan me quedan unos puntitos de energía. El sencillo, el sencillo. Palito, malito, malito. ¡No! Yo le sano, yo le sano más cerquita, más cerquita, yo le sano Pero yo te salgo. Buena, buena, buena. ¡Oh! <risa> <risa> <risa> sí, me diste vida, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no morir de nuevo? <risa> <risa> <risa> no. Justo. perdiste una vida yo soy fantasmin Ah, todavía me quedan tres vidas por suerte uh. te puedo dar una vida más uh. ¡Uy! no perezco! no no <risa> <risa> verdad! ¡Oh! ¡Forever! ¡Oh no no no soy no ¡Hasta no no no no ¿Por qué hay que siempre? Te ayudo con telepatía. Sí. Vamos, vamos, no. Moneditas, no. Palito. El dinero. Uh -huh. oh. Ya. Ahora sí. Controle, hermanos. Corioto Los hermanos Corioto <risa> Los gemelos caminarios, lo por pueden corroborar mis poder el... Ser jabonés. ¡Oh, <risa> obvio yo, yo hago ruiditos, pero no hago. nada <risa> ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, no. Te apoyo comiendo a motos con huesillo, ya voy <risa> ¡Oh! Aún oh. me quedan doritos Aún oh, no Ay, quedan ven, si todavía me quedan doritos ¿Y lo ah? No, Do doritos Doritos con huesillos Que si le echaste con aquí un duranito Si sí. Huesillos Huesillos Pero así Me comí dos, me quedan Uno y medio Aún no me quedan ¡Oh! No puede oh. oh, ser Listo. Buenardo. Mira todas las monedas. Mira todas las monedas. Oh, oh. Oh. Oh, exudo en pobreza. Envidiable <risa> <risa> ese ese instrumento. Sí. Todo para producir Chipton. Uh -huh. Y ahora nos vamos a enfrentar a Mega Scott. Este personaje aparece solo en la película y en No, en cuerpo? el cómic también sale. ¿También? Sí, no bueno. me acuerdo mucho. Que es justamente el, la versión oscura de Scott que refleja todos los miedos que tiene. Es importante eh, o sea, en el caso de está es en obviamente, oh, oh, oh, obviamente la película ahí le eh, da una vuelta más como guiño a, a Scott Sí. ¡Oh, aparecí sí, ¡Oh, vaya! ¡Oh, gracias! ¡Os amo! ¡Os adoro! ¡Ah, estoy en cero! ¡Me encanta! <risa> No, no, ya, pero esto es muy, muy rápido. Listo, ya, recarga. Oye, ¿Sí? pilete el parquecito, ¿no? Sí. Ah. Creo que hay muy pocas canciones de Anno que tienen letra, tienen canciones Pero eso es porque hicieron colaborativos Claro De por sí son 100%, instrumentales. 100 instrumentales Ah, te lo Por lo menos tuvo la amabilidad de esperar Sí Listo, para <ríe> oh, Rebotó un mm. cuático. Bueno, bueno, bueno. Eh, dinero. El dinero. Snoopatito. El dinero. Mm -hmm. Oye, pero qué rabia pasamos de la nieve a los bosques que este? sí. Oye, pero qué clase de celdas es. <ríe> La llave, la llave, la llave. Ahí está. La llave, sí. oh. Agarra la llave. La llave, llave. Sí. Dale, vamos. Bueno, ¿a dónde? ¡Madre! <ríe> ¡Oh! ¡Se nos arrucaron ¡No! ¿son? Osos, ositos, sí ¿Ositos babies salvajes, <risa> oh. Oh. muchas gracias, de nada, <risa> oh. por ahí salen en los... el ahí, ahí, ahí, ¿Dónde? Ahí, ¿Dónde? ahí, ahí, ¿Dónde? ahí, ahí, ¿Dónde? ahí, ahí, está el hongo ¿Dónde brilla? ¿Eh? Ahí ¿Qué ha ¿Qué Sí. Ah Sube Baja su Ah Oh Ah, es que tiene es la moneda? Oh, es como culto, culto. Sí, vos Oh, vaya Shytake salteado Eso es un tipo de champiñón japonés Sí Oh Espera entrenamiento, vamos a gastar todo el dinero en eso <risa> Ahí sí. ¿Qué me da? A mi técnica secreta, mira tu lista de movimientos Bueno. Sí. Y el shiitake salteado ¿Shiitake me recomiendas? Sí, para que te veas. Y yo también Es allá ¿Cuántas de salidas más 30 o mucho más 30? Uh -huh. Uh -huh. Buen ¿Y esto? ¿Bien largo? ¿O en Jinkgo también? ¿Vale a ser el plazo? Va a llevar. ¿Te parece? Que se te da puntos a los Ah, sí. ya. Y piola. No, no, no, ahora nada. Más. Entonces, voy a el super entrenamiento. ¿Pero qué clase de Harry Potter es <risa> Pero no hay O más hipsteria, ¿no? Entonces, ah, bueno, solo El es cinco bien. para. Llevar. Y arandolo. Ya Vamos a ahí está. ¿No? Sé si no? Ya. Listo, y ahí está el nuevo movimiento. Yo me fui. Ya. Y Ramona también te hace el movimiento. Ah, abajo para arriba. Abajo para arriba, abajo para arriba. Ahí, ahí. El puñito. Se puede decir que es como el, el, la técnica secreta de, de Mega Man que uno aprende Sí. <risa> Pero en modo puño Auch Anda a tabular Lo siento osito sí, <risa> <risa> la, la llave Llave, llave. Ya, ya corriendo, güey, con los niños, güey. no! sabes migratorios? Ya no voy a hacer un poquito. salir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haga <risa> <risa> ay, ay. Pensé que había alcanzado. Muchas moneditas. La llave, la llave. Vámonos. Vaya sí. eh, va, vaya va. Ok. Cuidado que caen objetos. ¡Oh! Los dondecitos son reales. Ay, ah. oh, una gárgola. Sí. la técnica segura ahora sí al fin la llave vamos Bien. Se mueve más rápido Ramona. Los zombies. Porque obvio, tiene que haber zombies. son zombies es que no, como que justo no llego al, al punto ahí. no más es que aparte se paran lento se mueven lento no puedes hacerle nada mientras se paran logré ¡Ay, ya ahí sí vamos Oh. La fiesta de zombies. Uh. El perro, me cuando sale este perro tan absurdamente gigante. Ay, hey. fin. <risa> Me recuerda a un Mario? Sí, al Mario 2. El 2. El 2 Super Mario 2, el que llegó aquí a Estados Unidos y a Chile. Por supuesto. Y a todo el país, o sea, a todos los países de Latinoamérica. Porque en Japón, el Super Mario 2 era los levels que se conocía acá después. Con los combos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Chicos ahí que nos miran. Sí. Miedito Miedito.com Hay que tener cuidado con... Con los ojos. Sí. ¡Oh! Chua Le pegué y le... ¡Lele, le, le. Creo que su vestido se le da levemente le vuelta. Le pone chiquilla chiquillo zombie de... Cuando quieran los caos Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, zombito Ahí, al obvio Casi Oh, esto se está no Pero no se caiga el no, hoyo Es que... me impactó Ay, arreglí el calacas ese es su pasito... Sabresundo oh. Ay, que pesado el calacas Eso Es escurridizo Oh, bueno, chao el bosque ¡Qué misterioso. Y ahora sí, contra Nega Scott. Déjeme lo malvado, Scott Pigrim. Clasificación super negativa. We'll I'm not Uh -huh. Opa, soy el fantasmin Que me muevo por ahí, por allá No, me queda más vida para compartir No, tranquilo Yo me pasé Fantasmin uh. Fantasmin Puki, cuidaño. Oh. Ven para acá. Es. Oh. Todo sirve, todo sirve. Claro que sí. ¡Yee! Yeah. Yeah. camino nos lleva al último ex. Es... La torrente <ríe> Es ¡De mi, uh. ¿Podremos ganarle? ¿Alcanzaremos? <ríe> sí, vamos, ¿sí? Yo creo que vamos a dejar la transmisión hasta acá. Para no dar pena. Para no dar pena. Sí, <ríe> aparte que igual es un poquito larga la última parte. Es bastante entretenido En comparación a la transmisión anterior que nunca fue Nos demoramos muchísimo más Y llegamos hasta el nivel 4 O sea, no tenemos pena Sí, aparte de dar pena tuvimos muchos problemas con la Pero como eso nadie Bueno, los que estuvieron con nosotros Lo saben, pero quienes no Les damos indicios de algo que nunca verá la luz Pero este <ríe> capítulo de Catando Juegos Sí verá la luz Sí, eh, Agradezco a que no haya fallado al inicio no más tuvimos un pequeño desperfecto, pero se pudo arreglar y el resto salió todo fluido. Así que eh, yo creo que voy a pasar al, al outro. A... me parece muy bien. Ahora sí, muchas gracias a todos por vernos en esta edición de Catando Juegos que estuvimos jugando el día domingo. Muchas gracias a todos los que hicieron una vueltita. Si lo estás viendo a través de Twitch, no olviden seguirnos. Y si lo estás viendo a través de YouTube, se va a encontrar disponible el capítulo próximamente. Y además de eso, recuerden suscribirse para saber todas las eh, veces que estamos subiendo los videitos, tanto de Catando Juegos como también de torre que se está realizando el día lunes a contar de las 8 y media de la noche. Horario Chile. Catano juego se está llevando también a cabo los días miércoles y viernes Esto fue una transmisión sumamente excepcional que tuvimos Porque eh, vamos a estar escribiendo próximamente la reseña Que sí. la teníamos pendiente y que eh, nos bajoneamos por el tema de que la transmisión había fallado eh, La primera vez que jugamos Pero ahora salió todo como esperábamos Compromisos son compromisos así que verán nuestras impresiones a través de la página www.triblon.com.cl Ahí la reseña completa con esta transmisión y por supuesto ahí, ¿qué nota le habrá puesto Snow a este emblemático videojuego? 10 años, 10 años. Que... Sí, pero, pero para mí siempre va a ser un, un clásico. Es un, regalo. Es, es un jueguito que sí o sí hay que tener dentro del catálogo de juegos, porque aparte eh, siempre salva y pueden jugar hasta cuatro jugadores, así que es un buen justificativo para fiestas. Snow, consulta, tengo entendido que hiciste la preventa para este título de tenerlo en su edición física. Tendremos la... El honor de hacer un unboxing, quizás. Cuando llegue. Cuando llegue podríamos hacer un, un mini unboxing tra transmisión, sino en videíto. Vamos a estar También. ahí analizando. Obviamente todo eso lo vamos a avisar en cuanto nos llegue. Estamos sí. ahí No, pero esperando, está, está ya pre-reservado, así que de que se viene, se viene. Sí. Así que recuerden mm. que mañana estaremos con Dorrit a contar las ocho y media con Metal Max y Tenetal. Y el día miércoles vamos a estar jugando un pelito que nos llegó no hace mucho y que obviamente... Eh, es bastante interesante porque es un juego basado en un anime. ¿Anime? Sí, hay un spoiler, de hecho, si se meten al canal de Twitch, en el calendario van a encontrar que así, hicimos la pregunta en el, en el título, ¿qué, ¿qué tipo de barquito eres tú? ¿Sí? ¿Sí? Chuy. Sí. Así que ahí para los que se de qué anime, eh, no les vamos a dar más detalles, y si no, atentos al calendario porque ahí vamos a estar colocando el título. Sigue sí, eso, chicos. Muchas gracias por vernos. hoy, Snow, me acompaña Juan y Chan. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Paua.cl o como Paua CL, de la red social. Y recuerden visitar el sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas, no solamente videojuegos, sino independientes, cine, televisión, tecnología y mucho más. Respira, respira. Yo <risas> no sé que quería informar con esto cerramos este capítulo y nos estamos viendo en un próximo Catando Juego. Así es. Así que nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Bye bye.